Buenas, buenas tardes. Eh, gracias, lo primero, gracias a todos por venir. Eh, por lo menos ya ha pasado un poco la hora de la siesta, que era la anterior, y, y ahora por lo menos un poquito más animado a nivel de foro y demás. Eh, bueno, me presento rápidamente, soy Alejandro Pérez, eh, la persona menos valiosa la que os va a hablar hoy, por lo tanto, voy a ser breve. Eh, yo soy vicepresidente de Avalnet, de la Asociación de Empresas de Internet, y hemos colaborado con el IBACE y con el Colegio de Ingenieros Informáticos de la Comunidad Valenciana en la organización de, de esta pequeña charla de comercio electrónico. A mi derecha tenéis, tenéis a Jesús Gallén, para vosotros a mi izquierda. Eh, Brand Manager de lo, de lo que era antes Lo Comunica, que yo a veces sigo llamando Lo Comunica, eh, que ahora es cubombo, y, y especialista sobre todo en creación de marcas y estrategia de marcas para comercio electrónico. Y a mi derecha, a mi izquierda, vuestra derecha, tenemos a Diego Mestre, eh, responsable sobre todo de más áreas técnicas. Entonces, como veis, tenemos una parte más comercial, más de marketing, más de branding y una parte eh, más técnica. Vamos a debatir eh, durante... Media hora, tres cuartos sobre comercio electrónico. Y e, importante, si tenéis dudas, eh, cortarnos, porque si no os podemos aburrir, ¿vale? Eh, no creo, pero de verdad, por favor, todas las preguntas que tengáis, nos vayáis sin, sin consultarlas ahora o en el momento que salgamos por la puerta, ¿vale? Entonces, bueno, voy a abrir un poco la veda. Eh, no hemos querido otra presentación para que sean lo más dinámico posible y, surja, y dudas que vayan surgiendo podamos ir resolviéndolas eh, sin mucho problema. vale eh, Voy a empezar por preguntando a los dos, que empiece si quiere Jesús. ¿Tiendas de comercio electrónico para todos? ¿Cualquiera debería tener una tienda de comercio electrónico siempre que tenga un pequeño negocio? ¿Sí no? Bueno, yo creo que aquí entra siempre la respuesta de que es una tienda electrónica. Un blog con un formulario es una tienda electrónica, en principio no lo es, pero cualquier persona que esté buscando un profesional a lo mejor llega a una página de un dominio con un nombre de una persona, es una marca personal, y va al formulario y pregunta, oye, María es un trabajo de freelance? ¿Estás vendiendo? Seguramente eso ya es un carrito de la compra, ¿no? Y Analytics seguramente ya tenga ahí una acción para analizar cómo convierte esa página. Con lo cual, ¿cuál es la definición tienda, de tienda electrónica? ¿Una tienda física que se pasa online? Puede ser, pero puede no serlo. Al final siempre, siempre hay un producto, siempre hay un servicio y hay un contrato, hay una, un querer contratar ese servicio. Y creo que ahí entra ya la... ¿Es necesario? Todos vendemos algo. Sí, eh, partimos un poco de que la tienda electro, la tienda online eh, parte de la premisa en, que en el momento que en el momento puedes comprar un producto o un servicio. Eh, la mayoría de veces cuando es un profesional no es en el momento, lleva más... Eh, bueno, pero puede ser un servicio, a lo mejor sí que estás contratando un paquete eh, o varios paquetes... Yo creo depende justamente de eso. A todo el mundo le hace falta vender, todo el mundo necesita vender. Ahora, habrá que ver el objetivo que tienes tú como, como empresa. ¿Todos los negocios tienen que vender online? A lo mejor no, pero a lo mejor no tienen que vender un producto físico que decides un día de entrega o decides un, una forma de pago. A lo mejor lo que estás haciendo es contratando una posibilidad, una pre-reserva, depende del tipo de servicio que se ofrezca. Sí. ¿Tu opinión, Diego? Sí, pues un poco coincido bastante en lo que dice, en lo que dice Jesús sobre el tema de que, no, de que hay que definir primero lo que es una tienda online, sobre si hace falta o no que yo, yo tenga presencia en internet, pues, hombre, si tienes un, un producto o un servicio, seguro que presencia en internet vas a tener que tener. Entonces, de alguna forma ya estás eh, llevando a, a tus visitantes a producirse ventas en tu tienda online. Y yo, soy, yo estoy convencido de que con el tiempo todo, todo aquel que tenga algún producto o servicio que vender o que ofrecer en general, aunque no sea una venta, va a tener que tener una tienda online de una forma u otra. Es decir, hace 20 años nadie pensaba que era tan importante tener una tienda online para un comercio físico. Hoy, sin embargo, casi cualquier persona que tenga un comercio físico tiene que tener un ojo puesto en el mundo online, de una forma u de otra. Casi seguro que si tiene una tienda que vende productos, pues, pues va a tener que necesitar una tienda online. Con lo cual, en los próximos 20 años seguro que se van a desarrollar todo tipo de servicios, pues mucho más avanzados de los que conocemos ahora, que, bueno, que nos obligarán a todos, no solo, no solo a, a, a vender, sino a los clientes a conseguir determinados productos solo por internet incluso. Vale, entonces partiendo de que la premisa prácticamente es sí, todo el mundo debe tener alguna forma de vender online o de promocionarse online, que es vuestra, las dos opiniones que, que habéis dado, eh, ahora la siguiente pregunta lógica es, eh, invierto en que en tener una tienda propia, invierto en un marketplace donde hay múltiples tiendas, por ejemplo, gremiales de mi pueblo, de mi ciudad, eh, empiezo de pequeño a grande o directamente voy a una empresa dedicada como las vuestras a, a que me haga la tienda. Miras a mí. <risa> Ah, yo siempre lo tengo claro. Yo me dedico a marca. Si me meto en una tienda gremial, seguramente mi marca esté junto a 300, eso puede ser bueno. Seguramente porque el tráfico de esa tienda gremial ya está, digamos, todas las vistas van a buscar el producto. Igual todos podemos compartir ese público, pero tanto yo como mi competencia. ¿Quiero eso? Bueno, para empezar puede ser a la vez de probar un nuevo canal. Al final, Internet es un nuevo canal para mi negocio. Puedo probar y ver si tengo ventas. ¿A medio plazo? Nunca lo haría. ¿Por qué? Porque estoy realmente... Junto a mi competencia. Y a mí lo que no me interesa es juntarme a mi competencia, sino al mercado complementario. Como un ejemplo, si vendo cafetines, pues pondré a una zapatería. Lógicamente, esos mercados son complementarios. Pero entrar en una tienda donde son zapatos.com y todos vendemos zapatos, van a comprar mi zapato con el del vecino, con el del vecino, y al final, solo lo que voy a ver? Marca o precio. Entonces, no me sirve para nada. Sin embargo, si trabajo... Ese primer nivel, a lo mejor es una landing page, una página pequeñita, ni siquiera una plataforma de e-commerce ni nada, una página mínima mínima viable donde pueda trasladar mis valores como marca o mis valores digamos, mis propuestas de valor de atención al cliente. Porque si soy pequeño seguro que la atención al cliente es mejor, seguro que puedo tener una atención al detalle, seguro que puedo coger el teléfono personalmente yo y no alguien de Latinoamérica que no se sabe muy bien quién es. Seguramente todo eso pueda trasladarlo en un pequeño, digamos, en un pequeño proyecto. Y ese tienda online seguramente pueda trasladar ese valor de marca que siempre es importante como negocio. Sí, pero también, por ejemplo, por lo que decías en lo de las agrupaciones para ventas y tal, al fin y al cabo el mundo online no deja de ser un reflejo de lo que tradicionalmente ha sido el mundo físico. Y, por ejemplo, si tienes una tienda de, de moda, Uh -huh. zapatos, como tú has dicho, a lo mejor, ¿dónde te interesa tener físicamente? Hablo de un comercio un comercio físico. ¿Dónde te interesa tenerlo? A lo mejor te interesa tenerlo en un centro comercial donde hayan muchas tiendas que vendan lo mismo porque acaban yendo ahí los compradores. Es decir, también haces un, un, una de fuerza. ¿eh? O sea, que yo creo que todo se basa en, en tener un, un correcto estudio previo de de, de, dónde, de tu capacidad de inversión que tienes y hacia dónde quieres dirigir esa, esa capacidad. Pero la diferencia con un centro comercial es que yo puedo decidir mi escaparate, puedo decidir mi entorno, puedo decidir hasta la ropa de los empleadas y en un marketplace no. En un marketplace claro. tengo un huecito para poner mi logotipo y el resto de la página es similar la mía como la de la competencia. Con lo cual no puedo diferenciarme de ninguna manera. Entonces los usuarios cuando vuelvan a repetir compra recordarán la tienda donde compraron, no la marca que compraron. Y yo quiero que me no, a mí, no a la competencia. Claro, pero por eso digo, requiere siempre un estudio previo. Es decir, necesitas, claro. porque a lo mejor eh, tu tienda, vas a crear una tienda maravillosa, pero si no consigues posicionarla correctamente, te quedas sin tráfico, otro está trabajo, muerto Otro trabajo de hacer. Pues digo, nuevamente volvemos a, a recurrir a profesionales como Jesús o como el montón de gente que hay para que haga un estudio previo y asesore. Siempre la decisión final, por supuesto, tiene que ser de, de, claro. del que conoce su negocio y que sabe cómo van a evolucionar las cosas porque se va a equivocar al fin y al cabo. Vale, y, y ahora hemos decidido, sí, bueno, que tener una tienda, que puede ser una posibilidad tener una tienda gremial y que cuando crezcamos nos independicemos, pero ¿qué sucede cuando mi zapatería tiene que competir con una macro empresa que vende en cinco, o seis países o en toda Europa con millones de inversiones en marketing y publicidad? ¿Cómo compito eh, en, en mi capacidad de captación de ese cliente? No solo en precio. Claro, pues buscando, evidentemente, propuestas de valor. Es lo que tienes que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues ahí está. Depende de ahí, pues cómo cada, cada tienda tiene su... o cada negocio tiene sus particularidades y es lo que hay que encontrar. Es una de las claves, posiblemente, de, del mundo de Internet. Pero del mismo el mundo de Internet que el mundo el mundo físico. Como digo como he dicho antes, no es más un reflejo del mundo real. Eh, Vuelve a ser el, el, el encontrar esa propuesta de valor, ese punto diferenciador o el por qué los clientes van a llegar a mí. Está claro que, que siempre vamos a, no digo perder, pero sí, claro, siempre va a ir mucha más gente a comprar a Zara que a la tiendecita de ropa que tengo en mi barrio. Evidentemente, porque está por todas partes, porque sus campañas de marketing son extraordinarias. Pero, pero bueno, tú tienes que diferenciarte y hacer que por lo menos el, comerciante, el, el cliente de tu barrio te llegue a ti. O sea, que no se vaya al centro a comprar una, a claro. una camiseta que te la compre a ti, con propuestas de valor y con... Claro, al final, cabrón, lo que estás diciendo de vos trabajó mucho tiempo con nosotros en sí. Combo y la propuesta de valor para nosotros es el, el, el kit de la cuestión. Si no sé la propuesta de valor que tengo como marca o como empresa, eh, al final soy uno más, vendiendo un producto más, no me diferencio de nada. Estoy vendiendo zapatos como el vecino y como el vecino. Pueden ser los mismos o diferentes. ¿Pero qué me diferencia? Absolutamente nada. Que a la chica o al chico le guste ese zapato. Pero lo que tengo que hacer en mi trabajo es que todo el mundo diga que mi propuesta de valor es única. A, hace poco lanzamos, hace poco, ahora medio año, que tú aún estabas en combo, lanzamos una página de cartón, de cajas de cartón. ¿Qué tiene propuesta una caja de cartón? Nada, la fabrica un fabricante que hace cajas de cartón. Punto y pelota. ¿Por qué nos vamos a diferenciar de la competencia? Buscamos justamente en que todas las páginas de cajas de cartón venden, que son una gran industria. Entráis a la competencia de ellos, que es Rajapak o cualquiera así, y esas páginas son todas de grandes industrias, con 200 productos, todo 1.000. Es, digamos, una página de batalla para vender, vender y vender. ¿Qué vendemos en este caso? Que hay un taller pequeño. Algo que es cierto, pero también es cierto que llevan 60 años, que tienen una nave industrial inmensa, que son más de 700 empleados, facturan millones de euros al año, pero nosotros hablamos en la página, que es un equipo pequeño, porque es cierto, son seis personas, y es un pequeño taller. Entonces, toda la página web de Cartox, que es como se llama este proyecto, son cajas de cartón. Sí, pero trasladamos que es un taller y que te coge el teléfono a la hija de la dueña y el trato va a ser siempre que tienes dudas, llévame que yo te soluciono. Y no es que pongamos, llámanos, te solucionamos las dudas, que esos son esloganes de marketing que no sirven para nada. En todos los procesos que hay en la página de personalización o tal, hay un teléfono bien grande, llámame y te soluciono, llámame y no sé qué, ya. ¿Dudas? Llámanos, dudas. Ya, en cada, pero en cada momento que puede ser, digamos, posible motivo de duda. ¿Qué, qué dicen los clientes? que nunca han tenido un trato así. Entonces, ¿van a volver a mi tienda? Seguramente. No podemos tener el marketing que tienen las grandes, ni somos una gran industria, que lo somos, pero nuestra diferenciación, que era? Diferenciarnos por ser un taller. Y eso, ¿tú te acuerdas cuando lo hicimos que era así? Y sí. vendíamos justamente eso en ese proyecto. Vale, pero es, también tenemos casos parecidos. Eh, yo cuento, cuento ahora te, no ahora pregunta, te de la claro. pregunta, un, un ejemplo claro, Zapos. Eh, eh, tú puedes llamar al servicio de atención telefónica Zapos y pedir una pizza y te la sirve. Es una empresa que vende zapatos es de las mayores o la mayor del mundo, por ejemplo, se van a gloria de tener un servicio tan bueno que tú le puedes pedir una pizza a las 4 de la mañana y te la consiguen y te la envían. Pero si ¿sí venden zapatos, sí, pero el foco de su centro de atención al cliente es satisfacer al cliente, como sea. Y te venden pizza. Y funciona. Entonces, ya estás diciendo la marca. Ya estás haciendo marca. claro Eso es lo importante. siempre claro que Quería contar como ejemplo porque es un ejemplo bastante claro. Pero... Contacto. Sí, yo, bueno, ahora ya habéis empezado a dar ejemplos. ¿eh? Yo lo que iba a pedir precisamente es que contáis ejemplos... ¿sí? Vale, claro. ...para que claro. La gente, Todo lo que estáis contando... Que repite, pues la, que repite la pregunta cuando la diga para que lo hagan todos. Vale. Sí, porque si no, es que estamos... Sí, pero, si no, no se, no se graba bien. Digo, eh, que todo lo que estáis hablando, que no sé qué... Del interior, del interior, claro, o sea, claro. Contéis el caso y si se puede que... Sí, que se muestra. Bueno, aquí, se claro, es un poco, o sea, ejemplos podemos tener. Muchos. Ejemplos podemos tener de todo tipo, tanto a nivel de, de, de, de Jesús Gallén con Cuombo, que los conocemos ambos, como ejemplos en Alphatex Sistemas o incluso otros ejemplos como Zapos, que sí. no es de ninguno de nosotros. Pero un poco, a lo mejor sí que necesitamos que nos digáis qué, qué buscáis, porque a lo mejor yo puedo buscar detalles técnicos que os puedan interesar en algunas, te, en algunas tiendas y a lo mejor Jesús puede daros detalles como claro. el ejemplo que ha puesto a nivel de propuesta de valor y de marca. Un poco porque si no podríamos estar aquí <ríe> diciendo... Conta, contando que... ejemplos, sí, ¿no? pero claro. podemos ir a eh, ejemplos eh, pues más o menos eh, concretos. Eh, no es un comercio electrónico puro, pero es una plataforma de compra-venta de productos. Eh, de las que más han crecido en España y se llama Wallapop. Eh, no, es, no fue la primera, pero va a acabar siendo la más grande. Eh, a nivel de branding, ¿qué te parece su estrategia? Que sí. todos sabemos cómo se llama, todos sabemos que es una palomita el logo, todos sabemos cómo es el anuncio. Sí, poco a la poco. Y que seguramente todos por el anuncio sabemos qué están ofreciendo, ¿no? Que te puedes llevar a la chica de enfrente, ¿eh? ¿no? ¿O ¿Cómo es? Sí, parece O sea, <risa> al final es un poco lo que te están vendiendo. ¿Te venden la propuesta de valor? ¿Qué es? Que consigues lo que quieres en el precio que quieres, ¿no? Perfecto. Yo creo que es súper buena la estrategia. ¿El nombre se te queda en la cabeza? También se te queda. ¿Han hecho una buena canción y un buen jingle memory, para que tu memoria se lo memorice? Sí. Con lo cual, todo el mundo es... vemos la foto y sabemos que anuncios de televisión. Han hecho una buena campaña, sí. Ahora, ¿la gente hablamos del de servicio o hablamos de la opción? ¿Cuántos claro. aquí se han bajado la aplicación y han entrado? Al lo que nos está vendiendo es un servicio y una ¿sabes? propuesta de valor. ¿Queda claro el anuncio? Sí. Pero ¿cuánta gente se descarga de la aplicación? Aquí simplemente es por necesidad. La necesidad que tienes de, de vender algo o comprar algo. Ahí, ahí está donde está el, el hecho. recuerdo que móvil, porque tenía Y antes de Sigue sin funcionar hoy en día en iPhone bien. Ahí está. Entonces, ¿de qué sirve una campaña? Claro. Entonces, ¿de qué, sirve? ¿de qué sirve hacer una campaña? O no hacer una campaña, hacer una página web, lanzarte a todo y a por todo. Por eso decía que a veces una tienda online puede empezar con un simple formulario. Y sobre eso vas, vas modificando. Nosotros hace dos semanas lanzamos la mejor mejornaranja.com, la tercera o la cuarta versión de la tienda. Uh, no sé si, si nos conocéis o no, pero hace. Durante 10 años estuvieron vendiendo naranjas a través de un formulario. Un formulario. Y era la segunda o la tercera nacional de venta, o sea, la tercera página que vendía a nivel nacional más naranjas. Sí. Vale, entraron en combo y cambiamos todo eso. Ahí estaba Diego y cambiamos a un Magento. Y el proceso de compra, no os lo vais a creer, pero el proceso de compra es un 50% de conversión. O sea, no hay páginas así en Internet casi ninguna. Porque sí. el cliente está muy fidelizado. Bueno, pues la pasada o hora anterior cambiamos todo a la tienda, le hicimos responsive 100% en el móvil, todo enfocado a vender, pero también a vender su propuesta de valor. Hemos mejorado un 38% el embudo que va desde el, desde el cart hasta los co, O sea, el co es el proceso de compra final. Vale, pues hemos mejorado eso un 38%, que es bastante, o sea... Claro. cambiando X botones o tal, todo haciendo los responses y tal. ¿Pero por qué? Porque hemos ido poco a poco. No hemos hecho esta página hace cuatro años. Hemos ido haciendo pequeñas modificaciones y haciendo te sabe tal, viendo quién es el cliente, cómo se le puede vender, cómo podemos ofrecer un producto entre medias, cómo al final es venderle esa propuesta de valor. Claro. ¿Para qué para fidelizar? Y ahí es donde está la clave. Sí, concretamente en el caso este es que estaba yo precisamente al principio y era tal cual lo ha dicho Jesús. Era un simple formulario con muchísimos pedidos en el caso de... De hecho pero incluso que tengo el, el bolsillo el, es que hace unas dos semanas me semana hice clase que tengo un USB con el diseñito como ha ido cambiando tienes el primero el del primer formulario sí, el primer formulario no pero sí no lo sé, no lo ah, sé. por ah, ejemplo no hay, y, y en el caso de las naranjas también hay otros muchos ejemplos de hecho páginas que todavía están si no con ese formulario con cosas Parecidas, casi sí. como un formulario como pueda ser no. sí como pueda ser eh... bueno pincho ¿Allí no tiene? Naranjas Direct, por ejemplo, que creo que está como la séptima que más vende de España. No sé, no, Naranjas Ola creo que es. No, naranjas no. es la primera, digo la séptima, o sea, no es de la ah, primera, no sé, vale, vale. pero vende muchísimas naranjas y te tenías que verlo. Pero no os engañéis, el modelo de Wallapop eh, no es vender, ¿eh? Claro. El modelo de Wallapop no es hacer transacciones. El modelo Wallapop no es gastarse en publicidad porque no se gasta en duro. Estas campañas de publicidad se las paga al canal el canal de televisión. porque es socio? Porque es socio, ha hecho una cosa que se llama eh, eh, Crossmedia. ¿Y, MBS? y ha vendido parte de su empresa a cambio de una campaña de acción ¿Eh? de publicidad. Entonces, ¿este? Eh, su interés no es que haya muchos usuarios y muchas transacciones. Muchos usuarios, sí, pero muchas transacciones, no, si algo no funciona, tampoco les preocupa mucho. ¿Por qué? Porque su objetivo es crecer lo suficientemente rápido como para que llegue un momento que alguien la compre. Es lo que mismo que pasó en España en Comercio claro. Electrónico con Bybit que empezaron a hacer acciones muy, muy, muy agresivas, tan agresivas que al final les compró Amazon. Y les sirvió como plataforma y base de datos de usuarios de Amazon España. vale. Entonces, eh, es una estrategia un poco engañosa, ¿tú? porque no podéis extrapolarlo como un modelo válido para todos los vuestros casos. ¿vale? Sí, pero... Bueno, este es el caso de... Los me enseño me de ejemplo. Nada. Mira, me va a hacer, la, voy a hacer la de secretaria. El <risas> logotipo que tenía era un formulario web. La web era así toda naranja y tal como la estás viendo ahí en el fondo... Cuando hicimos el cambio a Magento, cambiamos el logotipo así, para mantener un poco la esencia, pero lo limpiamos ah. un poquito. Seguimos con el proceso. Pero esta no es la primera versión de claro. la... Página. No, esta no, es la, la versión que a La primera versión que tenemos... Pero realmente Pero realmente el cambio, o sea, la, la clave de lo que estábamos hablando... Bueno, aquí podéis ver la versión, creo que esta es la del año pasado, ¿verdad? Esta es la de hace tres eh, años. O hace tres años. Tres sí, años no, años. sí, ¿verdad? Luego la cambiamos otra vez. Realmente la, la clave de esto es lo que, lo que veníamos a decir, es decir, todo parte de una, de una planificación, es decir, aquí por ejemplo, en el caso de este de la mejor naranja podría haber sido eh, incluso contraproducente porque ellos ya tenían muchísimos pedidos claro. completamente en el formulario inicial, en esta página que os digo, rosa, que era un simple formulario donde la gente encargaba sus naranjas. entonces ¿vale? había que mantenerse público, no podemos claro, perder los que estaban comprando. Y, era, y fue complicado. Bueno, aquí... Espera. No ah, vale, vale. Aquí, por ejemplo, pasábamos a una teoría. todos Son teorías, hay que hacer pruebas, se sabe tal. Aquí partíamos de que la gente que tiene familias o que son cuatro, o cinco en casa quieren comprar muchos kilos de naranjas. Yo vivo solo, por ejemplo, no quiero 5 o 6 kilos o no 15, a lo mejor quiero menos. Entonces partíamos que eran para familia, para parejas o para solteros. Era un ejemplo, ¿vale? Aquí estuvimos probando y vimos que esto a lo mejor no funcionaba del todo. Hicimos otra versión. No, no funcionaba del todo. No, no, esto era no, la no, categoría no. de producto, nada, ¿no? esto podemos pasar. La fecha no. de producto, vale. No, antes, antes. De pronto, el año pasado nos inventamos que en verano no hay naranjas. ¿Qué le pasa? Los clientes dejan de entrar a la página y dejan de comprar. Nos inventamos que pueden los productos de otra marca. ¿Por qué lanzamos otra marca que no era la suya? Porque la mejor naranja, también estaba la mejor naranja de valencia.com, la mejor naranja del mundo.com, la mejor naranja de lo que sea. Al final es un genérico. Nos tuvimos que inventar otra marca para los productos de verano. Y en el verano que vendíamos costés, pues, mermeladas, eh, mieles. ¿Y todo esto para qué? Para fidelizar a ese cliente que en verano no nos compraba, nos siguiera comprando para cuando lanzáramos naranjas. Al final siempre es enganchar a ese cliente que no se nos vaya. Y ahí es cuando presentamos la nueva web que que viene la siguiente. Esta es la del año pasado. Ya no había naranjas para solteros o para divorciados, porque son las mismas. Y lo que teníamos era las mejores naranjas, las mandarinas que ya no se vendían. Y lanzamos una cosa nueva que era el configurador de cajas, que cualquier persona, y todavía no, después de un año nadie lo ha igualado, es el que tú puedes coger una caja de 15 kilos, es decir, 5 de mandarinas, 3 de limones, 2 de no sé cuántos. Y aún nadie ha hecho eso. Eso fue el año pasado, tira para abajo. La página de categoría también diferente, tal. La ficha de producto era más o menos parecida. Y esto ya es lo que hicimos este año. Fijaros que ya la montañita ya la vamos metiendo aquí. La naranja ha desaparecido. ¿Qué sentido tiene? que Una página que se llama La mejor naranja, logotipo es naranja y el logotipo tiene una naranja. Si se llama La mejor naranja. Y las fotos de toda la web son naranjas. ¿Por qué el logotipo tiene que estar repitiendo lo que ya es evidente? Lo quitamos, lo que montamos fue la montañita. Y esta es la página que hemos hecho este año, que lanzamos hace dos, dos semanas. Tenemos todos los productos, tenemos tal. Claro, de esto, hace tres años el cambio es brutal pero han sido cambios poco a poco poco a poco testando testando testando para no perder esas ventas y además que el cliente se sienta a gusto que Es otro tipo de página. a si vamos... que hacer una pregunta ahora, aprovechando que voy viendo esto sí, que bien. en esta parte ya fue en aquello ya no estaba. ¿En, en no, esto. no estabas el año pasado creo? En este, con este desarrollo ya no. Ah, vale. Yo me quedé claro, en el, yo esto, terminé que en el configurador de, de cajas es. que fue que decimos lo hicimos, hicimos allí fue un un bonito éxito. Pero aquí, por ejemplo, lo que estás hablando no es un caso particular de un mundo e-commerce. E me refiero a este tema que has creado claro. los logotipos, sino que al fin y al cabo es un tema de branding a nivel global. Esto podría funcionar este, estas totalmente. cosas a nivel de off totalmente. Claro. Sin tener nada que ver con el mundo de la, si claro. un, un inciso. Bueno, aquí ya la nueva versión. La, Perdón. la siguiente. Siguiente. Vale. Vamos a la página de las naranjas. Yo que quiero enseñar que si quieran comer naranjas que digan que mi producto es el mejor, gigante. La ficha de producto ya lo ven, pero que esté el triple de grande. Por eso la foto es gigante. El logotipo lo en el centro, ya no está en el lado. Y además, ya meto el otro logo. ¿Y dónde lo pongo? Para decir que ganamos el premio a mejor tienda online del año pasado de alimentación. Para que los clientes lo vean. Pero además, para que si busquen la mejor naranja, no busquen solo la mejor naranja, sino que se acuerden que tiene que ser Serra. Por si entran a la página de la competencia, sepan que se han equivocado de página. Porque a veces a ellos les llaman y les dicen, oye, que he hecho un pedido. No, aquí no tengo ningún. A ver, dime tu número de pedido. Ah, no, no. Ese es de las mejores naranjas de Valencia. Yeah. Entonces, de esta manera, ya nos hemos evitado eso. Sin embargo, la gente viene aquí. ¿Vale? Para que la gente recuerde el producto. Y, te has pasado, creo, la no, no está. y si vas a la siguiente página, esta es la versión en, en, en, en móvil. Que hemos hecho la misma página, pero por ejemplo, no hemos pensado que en móvil el botón de añadir de carrito siempre es fijo. Si os fijáis, siempre está abajo. Da igual cómo vamos la pantalla, que el botón de meter en el carrito está fijo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que compren. ¿Vale? Y no que se me quede ahí abajo después de la descripción o tal. Al final todo tiene que estar enfocado a vender. Pero claro, todo esto es te sabe y viendo un poco lo que los usuarios están pidiendo. ¿Vale? Y ya está, tampoco. ¿no? Sí, bueno, o sea, es, es, no es un ejemplo, ejemplo válido, proyecto, válido, pero era un ejemplo. Es un ejemplo bastante válido. Entonces, un comercio tradicional que tiene un formulario, en este caso, funcional, aunque sí, poco bonito, sí. pero sí, sí. Eh, que ha ido evolucionando. ¿Qué pasa en, en vuestra experiencia muchas veces cuando alguien tiene un comercio tradicional y se ve forzado o obligado o empujado a poner una tienda online? Pero es que el dueño no está convencido de tener una tienda online. Claro. Aquí, aquí sucede un, bueno, es una lucha. Aquí se mezclan los departamentos. Un poco el departamento de Jesús, que es más marketing y branding, y el mío, que es más técnico. Aquí lo que sucede es que cuando el, el, el propietario de la tienda no está completamente convencido, siempre es un problema. Es un problema porque, porque no creer en ese proyecto nuevo que, que estás creando. Y luego ocurre, ocurre también otra cosa. Y es que a menudo... Eh, o bien, o sea, la inversión que tú vayas a realizar en un, en un proyecto va a depender de tu capacidad de adaptación al mismo. Me explico. Tú puedes hacer una, una tienda, ponerte un, un, un sistema Mavis y un magento con una plantilla muy sencillo, muy barato, sin gastarse apenas dinero, pero va, eso va a suponer que tú vas a tener que adaptar tu forma de trabajar a lo que ya venga preestablecido en esa, en esa herramienta técnica. ¿Eso qué significa? Que tú tienes que cambiar tu forma de trabajar si quieres que ese negocio funcione. La otra opción es recurrir ya pues, a un estudio completo, a un estudio de marketing, ir a un proyecto de mucha mayor envergadura, un Magento totalmente personalizado. Hablo de Magento porque es hoy en día la plataforma, la, sí, la, la, la número es. uno hoy en día en temas de... Pero podría ser perfectamente un PrestaShop o cualquier otra. Entonces, eh, si necesitas adaptar esto a, para, eh, es decir, crear tu tienda para adaptarla a tu negocio tradicional, eh, te va a costar mucho más dinero. Con lo cual, todavía el comerciante se va a mostrar más reacio a, a esto. Muchas es veces que... el comerciante está reacio es como si está reacio a abrir una tienda en otro barrio. O sea, si está reacio a abrirla, Exacto. no le va a funcionar nunca. La cuestión es si que alguien no apuesta por un proyecto, no está apostando por ese proyecto. Eh, también muchas veces se olvida que montar una tienda online montar un WordPress o un no sé qué y ya está ahí funcionando. Pues no. O sea, si montas un WordPress y no pones ningún post durante cada, cada semana y como Dios manda y tal, desapareces en Google, ¿no? Pues montar una tienda es igual. Montas una tienda online y parece que no tienes un chat de atención al cliente, no hay que hacer devoluciones, no hay que hacer envíos, no, esto ya luego ya lo veré. Ay, ah, el TPV, que había que poner un TPV. Para mucha gente es como si fueran las cortinas cuando te compras una casa. Todo el mundo se compra los muebles y cuando van a vivir dice, las cortinas que no <risa> hemos puesto. Pues lo mismo, la gente se monta el PrestaShop, el Magento, y luego dice, uy, tengo que, mandar esta, tengo que mandar estos pedidos, no tengo cajas, uy, tengo que mandar estos pedidos, no tengo un MRV ahí, no tengo un proveedor de... de y, y ocasión, tengo que devolverlo, Y, ocasión, tengo que, y es lo pues, que pasa a veces que van a, a, a morir de éxito incluso. Hay o sea, claro. gente que monta algo y no se da cuenta que empieza a tener eso una repercusión es el caso contrario que tú comentabas, que montas un formulario como el caso de la mejor noreja empieza a crecer a crecer y tienes una repercusión enorme Si no haber hecho prácticamente nada. ¿Por qué? Porque has acertado con un nicho o porque tenías una propuesta de volar o porque a Google le ha dado la gana de ponerte el primero para determinado criterio de búsqueda. Y eso pasa, esas cosas pasan. Y cuando pasa eso, entonces resulta que te ves que no estás preparado para coger un negocio de, de, de gran envergadura o que tienes que adaptar mucho tu negocio tradicional porque lo que tienes en internet es muy básico y entonces tienes que... Eh, volver a repasar todo lo que has hecho con el, sin parar de trabajar. Si no cual, está preparado para contar dinero. Claro. Ya, ya. Eh, en vez de hablar de experiencias o de errores típicos, eh, ¿cuál creéis que es la mejor web o el mejor servicio de comercio electrónico minoritario o pequeño o, o no multinacional que haya nacido o crecido en España en el último año? Yo te lo acabo de enseñar. A lo mejor Si te iba a decir, digo, yo te lo he dicho Pero eso. porque por porcentaje de conversión y por fidelidad. Sí, que... pero realmente no es un proyecto que haya. Pero no es un proyecto de de que haya nacido. Sol ya vino Solamente ha de... venido de internet. Ya, pero es un proyecto que ya, ya existía ya hace venido. tres o cuatro años. Diez años. Dos vale. años. Creo que van. Vale. Por lo, por lo tanto, bueno, eh, pues se si puedo... ha adaptado. Es decir, eh, ha habido casos de ¿qué caso de éxito destacaríais? A nivel nuestro, a nivel nacional. A nivel nacional. No solo justo. Yo lo que a nivel nacional, pero al final esto también millones que tienes y campaña que tienes de MediaMark fue un buen lanzamiento de proyecto. Eso que se cayó al principio, eso que todo. Y eso que se Estábamos siguiéndolo y se cayó y que la, la página. O sea que lanzas un proyecto con MediaMark y la web caiga a la semana, ostras, es bastante penoso. Se Supieron reaccionar rápidamente, cambiaron el equipo y entonces bien. O sea, también fue un lanzamiento exitoso, pero porque fue, digamos, la piedra de... Pero vienen ya de, de proyectos muy, son bonos, muy claro. grandes. Claro, claro, como si Mercadona lanzara su tienda online. Por estos pequeños tenemos el pues problema sí. de que yo no te podría decir ahora mismo uno, a uno de Barcelona a Madrid, o uno de aquí, o uno de allá, ¿por qué? Porque los pequeños son muy locales. Todos no conocemos los locales. Claro. No, pero no tiene por qué haber crecido lo suficiente. No, no pero, pero la cuestión sí es haber algunos... Por ejemplo, Just Eat, no ya, pero no lleva muchos años Justin en España. Pero es internacional. Pero es internacional. Ya, pero, bueno, claro. pero la inflación en España siempre es diferente tenero, a lo que está en un país anglosajón, ¿no? Completamente. Sí. Y además es una tienda curiosa porque no vende producto propio, sino que vende producto de otros. O sea, un es una plataforma mediano. para vender. Correcto. Es también una curiosidad, una cosa interesante. ¿Conocéis a sí, sí, sí. Claro. Podéis poner más. Claro. Sí. Es que esa es una muy exitosa. ¿no? Sí. sí. ¿Es, es una exitosa que un modelo es con un modelo, es, es con un modelo y raro, y, además. Y, o sea, es lo antagónico funda, de la mayoría de los manuales, ¿no? Porque eh, primero se ha creado solo sobre la base. De su fundador, entonces, no sea a entrar en un producto a lo largo del un, futuro, ¿qué, ¿qué va a suceder? ¿En un producto o en una categoría? En una categoría. Eh... Es que parece que la página Pero no es que, es que, que más En es diseño y no es to todo lo contrario. Entonces, me parece que hacen muy buen trabajo, Ricardo. Aquí es hay una categoría es que es quieras. Aquí no, el cuchillo, mismo, yo no sé. Aquí, ¡Pum! No, Es que, que no va. va? No, no va, no va. Pues en el espada, o no, es que no cargas. Es ah, que no carga. por la conexión. vale. Ah, vale. Bueno, pues cuando ya vas a dar el de productos, después lo tienen todos los productos y hay un espacio que no sabe muy bien qué es. Y el se te pone, a ver, ¿has entrado? No, no, lo no, no, carga. Se, no, se no, carga. nos ha ido, ¿no? Cuando es internet, amor. Bueno, cuando llegas al listado de productos, el listado de productos está hecho de cierta manera que desde ahí puedes comprar. Y él tiene el típico icono del carrito, no sé qué tal. Y son muchas cosas que dices, esto es muy feo, no sé por qué es tan feo. Y claro, ¿cuánta gente entra aquí a comprar? Mira, ahora he entrado. ¿No? Vale, tira para abajo, entra a en la otra categoría. la sí. subcategoría, sí. Vale, a ver, a ver. Vale, tira para abajo. Vale, esto que es tan feo y este comprar ya que es tan feo, significa que para todos los que hablan alemán, holandés, tailandés o se van carritos comprar. Entonces, la web no tiene que traducir en 50 idiomas, sino que carritos comprar en cualquier idioma. Le das y aquí te dice que ya está añadido. Ve a pedido. Y le acaba de decir a los irlandeses o a los finlandeses, o a los lo que sea el idioma que hablan, saben que él tiene que hacer aquí esto te dice que, OK, pam. Todo esto lo está testando él todos los días. que es un diseño que aquí? Pues sí, no es un diseño que yo, pues, digamos, hay orgulloso de haber hecho. Pero que vende, claro. Claro, a veces es no, pero generalmente el ex, me tú conocéis a veces que es muy claro, meticuloso no con estas no cosas en el diseño, pero, a veces. pero... pero... ¿Convencia? claro, pero claro, competencia, competencia de cuchillos, no, ninguna, no. competencia de navajas, ninguna, competencia de espadas, ninguna. Estos tres productos, qué productos son, armas. ¿Cómo es el envío de armas? Para comprar un filipino un cuchillo, y se lo mandan es un cuchillo, oye, es una navaja de aquí de Albacete. ¿Cómo se la manda? ¿MRV la mandaría, a lo mejor no. ¿Por qué? Porque es un arma. Tiene que pasar una aduana y la aduana va a ver un cuchillo, va a haber un arma. Ahí hay mucho proceso. Entonces, todo esto lo tiene él ya hecho hace muchos años. Y como lo tiene hecho hace muchos años, no hay competencia. Pero, y eso es lo que tiene. Pero Ahora es por... porque te vende... No, ¿No tienes un pedido mínimo para que te envíe un producto a Nueva Zelanda? Te vende lo está, que sea, Una sea. caja de perdigones que cuesta menos que el transporte a Nueva Zelanda, te la vende también. Pero eso también ¿Por qué no? ¿Lo pagas? Claro. Es algo que no todo el mundo está haciendo pero para el análisis previo es decir aquí la fuerza de este proyecto posiblemente está no en, en sí en esta página, que como dice Jesús de diseño es bastante pobre sino en, en, toda, en todo el estudio bueno ¿eh? pobre o inexistente <risa> o no, pero claro. sino en todo lo demás o sea en decir puedo enviarte un cuchillo a Estados Unidos Ricardo por ejemplo por lo que sea porque eso es la fuerza de mi negocio el envío ¿Eh? que no va a poder hacer nadie más entonces gano gano claro, me gracias. da igual tener un diseño más pobre porque porque voy a conseguir llegar a ti? Ricardo, por ejemplo, nos contactó a Cuomo hace un tiempo porque tenemos fama de saber hacer estas cosas y nos llamó para poder meterle mano y tal. Y le dijimos que no nos queríamos meter en esto. Sabíamos cómo vendía, sabíamos cómo convertía y si a lo mejor nos metíamos, por pues muy buenos que seamos, ser pues sí si interferíamos en el proceso. Entonces, no queríamos interferir en eso. ¿Por qué? Porque además esto es como un, como diría, como un Robocop. Está todo hecho a piedecita O sea, en cuanto quitas un tornillo a lo mejor te sale 200 porque todo está hecho manopla. Entonces, no está gastando un magento o un prestaso puntual que él ha ido personalizando. No, no, es que todo está hecho a mano. Entonces, esto puede ser absolutamente un jaleo. ¿Cuántos productos claro. hay dados de alta? No sé cuántos, miles. ¿Cómo vas a hacer esa redirección de productos? O sea, es una locura esto. Y está también posicionada en pues, Google y está funcionando, no lo toques, claro. Eh, de verdad, eh, se tocar. Y es un detalle importante de las Y hubiera sido un proyecto chulo que yo me gustaría sí. enseñar, Decir, mira, este proyecto lo hemos hecho nosotros. No, no. El analizar bien... También la parte técnica de un proyecto pues implica cosas como esta. Claro. No solo por el diseño, sino porque he visto que es una página de S&P, totalmente personalizada. Eso implica que los que lo han hecho lo sí, pueden manejar no sé, sí. muy bien. Sí, no sé, sí. ni siquiera, ni siquiera creo que ni siquiera es .NET, pero bueno. <risa> ¿Y eso, y eso ¿qué, qué implica? Porque ahora si me la quieren dar a mí, a mí me podría costar muchísimo tiempo acabar entendiendo, por ejemplo, cómo está, cómo está funcionando a nivel de programación. eso Hombre, Nosotros el año pasado eso hicimos un cambio de plataforma. Había una, una página, TottenArt que se dedica a Bellas Artes, una tienda que está en el centro de Valencia pequeñita, de barrio de Bellas Artes, ya está. Y hace unos años a su tienda online. Claro. El año pasado uh, ellos tenían unos e-commerce que lleva años sin actualizarse porque eso se ha dejado de desarrollar y es un queso gruller de, de buqueros. Entonces decidió que por seguridad teníamos que actualizar. Como no era una versión nueva, había que pasar a otra cosa. Pasamos a Magento porque es lo que más controlamos. No, y porque era el el problema, problema, eh, el, pasábamos de una plataforma conocida como era oscomers a una plataforma conocida como es Magento, con lo cual es relativamente fácil. Siempre puedes meter mano a un e-commerce porque aunque sea antiguo, pues hay técnicos que los comer claro, por ahí. El curando. problema que teníamos ahí eran 40.000 productos claro. con sus 40.000 URLs y, además, todas las categorías de productos las cambiamos. ¿Las cambiamos por qué? Porque, tal y como estaban antiguamente, era algo lógico cuando se montaron. A día de hoy no no era nada lógico. Entonces, cambiamos todas las categorías de eso. Imaginaos 40.000 productos con sus 40.000 URLs cambiadas de nuevo. Era una locura. Pues, en claro, un día locuras. estaba, eso, sí, estaba. Si, este, si esta tienda, por ejemplo, hubiera estado hecha como esta de Aceros Hispania, no podríamos, claro. o costaría todavía muchísimo más tiempo, el hacerlo, porque sí fueron 40.000 productos, pero también hubo muchos procesos automáticos que ahorraron muchísimo trabajo. ¿vale? Claro. En este caso, pues también es, es bueno decidir en qué plataforma se, se ha de hacer la, la tienda y por qué. Y el hecho de hacer una, sí, una, sí. una, una magento puede suponer que, que la empiece yo, y la termine el equipo de Jesús o la, termine, la de Jesús y la termine yo, porque es una plataforma conocida. No solo conocida, sino que cualquier sí, persona. Sí, hay un, proceso vale. proceso hay un pequeño detalle. Plataformas dedicadas o plataformas abiertas. Es una discusión. Que, que es muy habitual. Hay empresas que siguen vendiendo plataformas dedicadas y otros que claro. prefieren trabajar con plataformas abiertas. Si ¿Ventajas una... e inconvenientes? Pues mira, si yo te vendo una plataforma dedicada, como tú dices, eh, mañana tú no estás contento con mi trabajo y te quieres ir a Jesús, por ejemplo, eso y, no y Jesús te va a decir, yo eso no lo cojo, que lo ha hecho Diego y sabe Diego cómo está hecho, ¿verdad? Entonces, ese es el, eh, eso es el, uno de los grandes motivos por los que mucha gente vende plataformas dedicadas. Aparte, una cosa dedicada, una cosa que hace idea siempre va a ser mucho más caro. porque y, y, Más caro y más inseguro, porque... Por ejemplo, Magento es, es, es la plataforma más segura que hay a nivel de comercio electrónico. Con lo cual, todos sus procesos están ya testeados. Si sigue las buenas prácticas que te recomienda los, eh, el equipo de magento.com, Y pues si no me has... haces esta función que no sé qué, en la dedicada, presupuesto claro, tanto. Presupuesto. En la otra, claro, ¿no? seguro que hay un módulo parecido que lo hace, Exacto. que se puede adaptar, que no sé cuál, Y luego pues. llega un hacker y, como ha encontrado la autor de seguridad, que tú no contabas con ello porque la has hecho toda la buena voluntad y te rompe la página. Y eso pasa cuando tienes éxito. Si no tienes éxito, no te... los hackers claro, ni te miran. Pero con más gente, pues, pues, pues es muchísimo más complicado. Tiene, yo, para mí, creo que. Pero yo creo que todo tiene un proceso. Al final, siempre es todo un como unos pasos y unas fases. Todos los proyectos, empiezas en pequeñitos, sigue, sigue, y vas creciendo. Sí, sí es no, para pero las no, funciones no, no, y para sí. todo. A la mejor a naranja no le hicimos responsive el año pasado, o lo pudimos haber hecho. ¿Por qué no le hicimos? Porque teníamos un porcentaje de visitas que a lo mejor que era el 30% el móvil. Este año estamos en el 50%. El absurdo no ofrecer eso. Cuando más mandas un mail, la gente recibe el mail en el móvil, hace clic y compra. Ostras, tienes en móvil. Y hemos llegado ya, a día de hoy, al 50% de visitas en móvil. Lógicamente, tenemos que dar una versión para ellos. Es que es así de lógico. El año pasado, ¿para qué vamos a desarrollar una versión que solamente va a haber un porcentaje pequeño de la...? O sea, al final, todo tiene un proceso. Lanzarlo todo a la vez o no. Vas a gastarte un dinero que no tienes que no tienes y que no lo no puedes gastar en otras cosas, en captación, fidelización, yo pues, en analítica... Entonces, ahora que hemos decidido que, bueno, que mejor una tecnología abierta y, por lo tanto, más estandarizada y más segura y más barata de desarrollar, eh, llegamos y nos estrellamos o no, pero empezamos a negociar con los proveedores de la tienda de comercio electrónico. Y no me refiero a los proveedores relacionados con quién me va a enseñar a quitar o hacer que funcione, sino transporte, codos, sí. que es donde la matan. Sí. Sí, es lo, lo es lo que tiene más diferente el comercio electrónico del comercio tradicional cuando vendes en tu tienda el usuario llega te compra y se lleva el producto aquí luego tienes una vez te ha comprado y te ha pagado el usuario empieza a exigir empieza a exigir mucho lo quiero ya me quisiste me llegar mañana me ha llegado me va a llegar dentro de dos días y todo eso pues Pero esto es la piedra de, de todo de el comercio porque esa es la piedra de todo el comercio sí además es una cosa porque que no es una piedra al principio seria... Claro, al principio en el análisis inicial no se trata solo de qué plataforma pongo y qué bien, y... porque yo tengo los mejores productos, soy el que más barato vendo y tengo y soy maravilloso. Eh, ¿Cómo lo vas a enviar? Esto, por ejemplo, para esto sería un problema. Si esto se hubiera lanzado, por eso yo que seguro que esto lo tenían, si, si esto se lanzaran sin pensar en cómo enviar, tendrían un problema para vender a todo el mundo. Uh -huh. En España posiblemente no, pero cuando llegara a Japón, pues como lo tuvieran muy bien cubierto todo el tema de, de aduanas. Muchos pedidos volverían para atrás con la consiguiente queja del cliente y con la pérdida de dinero. Sí, y de Latinoamérica claro, ah, en Latinoamérica es que... tiene muchos problemas. En Latinoamérica tiene muchos problemas, Asumir entonces que, por muy bien que lo hagáis, siempre va a haber alguien en, el, en vuestro proceso, no de venta, sino de completar la venta, o sea, de entregar el producto a casa del cliente, que va a hacer lo posible porque no sea igual de bien y de exitoso, como lo hacéis vosotros. Y esto es una realidad. O sea, es decir, le pasa a Amazon. Tiene grandísimos problemas con las empresas de transporte, con todas, porque Amazon trabaja con todas. Entonces, tenéis que asumir muy, muy, muy bien y dejar muy, muy bien explicado a los clientes lo que podéis y lo que no podéis hacer. ¿vale? ¿Te entrego en 24 horas? No siempre. ¿Te entrego en 48? Pues igual a veces tampoco. Vende donde tú vivas, donde no vivas y por empresa de transporte se envíe. Porque si alguien como Amazon con sus recursos no ha sido capaz de solventarlo... Asumir que es muy posible que vosotros de partida no tengáis las ventajas estructurales de integración y de tecnología que puede tener Amazon. Pero es que Amazon puede tener mucha estructura cuando viene a RMRV o cualquier otra logística a recogerte el producto a casa, a tu trabajo, donde sea coge ese producto, lo coge una franquicia de esa gran empresa, lo va a llevar a la central, luego la central lo va a llevar a otro sitio y otra franquicia que no es el dueño de esa empresa ni trabaja para esa empresa, va a coger el producto y va al domicilio final. Con lo cual, igual que seas Amazon, que no, ahí no tiene Amazon. pero eso Amazon también tiene problemas, porque no hay una empresa que recoja, te lleve y te entregue. Hay una franquicia que lo recoge, que lo deja en la central, y la central lo lleva a la otra parte de España, y en la otra parte de España otra franquicia, o sea, otra persona que no tiene nada que ver con un freelance, un autónomo, una pequeñita, lo coge y lo lleva. Si sale mal o sale bien, ¿a quién le importa a él? A nadie. La central está en medio. Y a la, a, a la empresa, digamos, al e-commerce, está ahí, pues, bueno, pues, un poco cogido ahí de, de... Por lo tanto, la clave es tener un buen servicio de atención al cliente, claro. porque vais a tener que responder muchas dudas. Y no hay servicio bueno. No y hay mano, servicio bueno. Hay su suerte con el que te toque. Y hay temporadas también. Eso, eso. Eh, eh, hace dos años, aquí mismo, se abrió un gran debate sobre cross-selling. Eh, hubo um, seis, siete dudas eh, por parte de los espectadores. Sobre Roseli. O si sí, yo podría ¿no? preguntar cosas Quería así. Quería eso, eso. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿Tenéis a los expertos en comercio electrónico? No os o sea, van, van a cobrar ahora. A y fuera tampoco. <risa> que, que, que, si una tienda online, no, no. yo creo que lo de las ganancias o, lo que sí, yo me ofrecería mis dudas. ¿no? Pero las naranjas son un producto que o es diferenciado o es diferenciado. Pero... Cuando hablamos de comercio tradicional en las calles también, es de comercios que venden productos estandarizados, haciendo que su tienda, su papá, de sus dependientes, sea más lindas o más bonito pero cuando vamos a pasar este tipo de notas a un online, a mí me cuesta ver. O sea, me cuesta ver la capacidad que puede tener eh, una tienda para comprar una imagen de marca con un producto estandarizado, porque al final compararé el precio y si sé que son... No, sí, pero, que... pero a lo mejor comparas más precio en internet que fuera de internet, por lo cual... Sí, si te te hayan... hablo por el ejemplo que has dicho con las naranjas, ¿no? Cada año se abren y se cierran 700 tiendas online de naranjas. Todos conocemos aquí a alguien que tiene naranjas. No, sí. no, pero... Pero no es diferenciable porque las naranjas son todas redondas, y naranjas, y todas tienen jugo. Y hay unas dulces y unas menos dulces. Vale. Sí las tarajas te salen buenas de donde va hay. Totalmente, aquí, sí. totalmente. Pero eso va a ser igual si vas al pakistaní debajo de tu casa. Si están buenas buena la gente de traes pakistaní, te vas al pakistaní. O sea, ahí no hay otra cosa que marca. Sí, es Pero es un producto diferenciable o diferenciable. Pero lo mismo un es... ¿Pasarlo a el producto estandarizado al final pasa lo que está pasando, que las tiendas de online de zapatos, por ejemplo, que hemos cogido antes, ¿Qué está pasando? Que vas a Nike.com y compras, vas a Adidas.com y compras. Y al final no va a dejar de ser así. O sea, al final vamos a llegar a comprarle a las marcas. Les gusten las tiendas o les gusten las tiendas. Eso va a ser así. Las tiendas multiproducto van a seguir existiendo, seguramente. Pero para productos que son, pues, el agua, el arroz, la leche, el yogur. Y digo yogur, leche y tal. Y no digo Danone, Hacendado, tal, tal, tal. tal. ¿Por qué? Porque esas marcas ya no existen. Danone sabe que desaparece. lleva muchos, muchos años y las marcas lo saben que van a desaparecer en ciertos productos que son commodity. Y esos productos que son commodity desaparecerán. Ahí estarán las tiendas multiproducto, pero no van a ser de zapatos, van a ser de ropa. Por eso la gente que compra ropa, ¿a dónde va? Va a Zara o va a tal o va a no sé cuál. Pero no hay una tienda multimarca de ello. Al final, eso qué es el mercadito, donde sí que tienes todas las antiguas marcas que llegaron a ser marca y han desaparecido de dónde están ahora en el mercadito, porque es multiproducto. Y ahí es donde al final, ¿en qué se diferencia el producto? En la marca. Puro y duro. Entonces, si tú vendes varios productos de varias marcas... Bueno, puedes tener comida hoy, sí, pero yo creo que cinco años, seis años, no, no sé, no tengo la, la bola de cristal, pero esas tiendas no tienen futuro. Lo que estás diciendo es que una tienda, lo que sería tiendas, si pasamos a una tienda de barrio, a tienda. una tienda, tienda, tienda, tienda de barrio, no tiene un producto claramente diferenciado. Claro. No, no Totalmente. Claro. Totalmente, Es un problema, claro. no tienen una dificultad la, añadida para vender, es lo que... Claro, si bien, la pregunta sea, es... Si por la proximidad sí. tienda, me recomiendo que... La proximidad, ¿te lo ¿Te pero, a las 10 pero es que la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿la tienda de barrio abre la tienda online para vender más o para atender mejor a sus sí, ya claro. clientes? Es que tú, a lo mejor tu propuesta de valor está objetivo, en que trabajas en la tienda del barrio. Y entonces la gente del barrio puede comprarte no, no y no coger ahí. Pensando me estoy curioso ya. como tienda de barrio y pienso que internet me va a hablar. Yo diría que si tu producto no se diferenciado, es pero tu producto, aquí venimos a lo de siempre. Tu producto puede ser diferenciado, diferenciable, puede tener muchas cosas. Pero la tienda de barrio, que tiene? que La gente pasa por la calle y ve que han cambiado el escaparate. Vale, lo ha visto. ¿Qué más pasa por tu página online? si sí, tienes todo el mundo. Ya tienes todo el mundo y tu mundo de competencia. Es que nunca vemos ese todo el mundo de competencia. Ahí está el problema, ¿vale? Pero tú eres online, tienes un producto diferenciable. ¿Cómo lo haces? Comunicación, comunicación, comunicación. Y el trabajo siempre es comunicación, hacer marca. Y no es que me lo quiera meter en mi tejado, es que es branding, todo es branding. Mr. Wonderful, todos lo conocemos, pero hace dos años ni el tato. ¿Cómo empezaron? ¿Con una página se llama Mr. Wonderful? No, supermolón, que es la página donde hablaban de cosas supermolonas. Y hay que darle un público, y hay que darle una tendencia, hay que darle un estilo gráfico que no lo han inventado ellos. Es ese estilo gráfico british de los años 60. O sea, es un estilo gráfico que existía como el pop o como el... el, el... O sea, no han inventado nada, pero en España no estaba visto. De pronto, oye, todos los Facebook empiezan a traer dibujitos de ellos y se hacen marca. Y ahora esos dibujos dibujados por quien sea son Mr. Wonderful y han conseguido eso. Pero ¿cómo? Marca. ¿Eran pequeñitos? Eran pequeñitos, son una pareja de chico, chica. O sea, no eran una gran industria y ahora están en todos los lados. ¿En todos los lados qué? Multimarca. Pero ellos también venden online. Pues a ellos sí que han sabido. O sea, ahí está claro. la historia. Un pequeño puede hacerlo, sí. Pero ¿cómo? Con comunicación, siempre. Sí, pues no. sí claro. hay, hay un ejemplo claro también. En, ¿Habéis utilizado una vez la aplicación de Amazon para comparar precios en el móvil? La aplicación de Amazon es, es bastante útil. Llegas, ves un producto en un Carrefour, escaneas el código de barras y te sale el precio en la página de Amazon. Curiosidades, últimamente es más barato lo que no está en Amazon. Amazon está perdiendo clientes porque... Gracias a esa herramienta que en teoría les da una ventaja competitiva de poder comparar entre muchos vendedores en su tienda de Amazon, están consiguiendo que en Amazon sea más caro que en el sitio que yo lo escaneado. Por lo tanto, donde lo estoy viendo me lo acabo comprando. Claro, también es que es normal. Si tú vendes en Amazon y te exige una comisión de 17%, creo que es la última vez que hablé con ellos me, me pedían un 17% de comisión. Con lo cual, ¿qué hace la gente? Lo pone como escaparate y hay cierto público que consulta en Amazon el producto que le gusta y luego lo va a buscar fuera de Amazon porque está más barato. Y eso está pasando cada vez más. y Amazon tendrá al final que, que ceder Sí, está bien pensado. Al final, muchos sí, pequeños sí. hacen más que uno grande. Eso es hizo Wonderful, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Seguro que sí, ¿no? Eh, por ahí. Allí. Yo quiero aprovechar para los un eh, Si me la web, tengo un marketplace de libre y de comida a municipio, pero solo local. No me un a ¿Cómo se llama? Sí. Se llama REST-IT. ¿REST? -it. rest, -it. rest, -it. rest -it. No, REST es un guión. ¿IT? ¿Así? No, ah, ¿sí? Y me interesa básicamente que habéis planteado al principio sobre cómo diferenciar a, a los proveedores que están dentro, en este caso los restaurantes. Nosotros hemos elegido una línea para distinguir nuestros generales de solo marcas. De los valencianos reconocidos y nos, nos gustaría luchar por esas marcas y luchar por que fueran reconocidas para aprovecharnos de, de ellos. De ese tipo. Yo tengo un truco que me da vergüenza decirlo, no decir el truco, me da vergüenza decirlo como valenciano. Ah, vivimos en una ciudad vivimos en una comunidad que es bilingüe. Si te quieres diferenciar de Justit o de cualquier otra, ¿por qué no lo haces en Valencia? No. Seguro que los nacionalistas son 10, son 100, son 200. Cuatro del blog, me da igual. Esos cuatro ya son fieles. Son los primeros. Ya tienes un micro nicho que vas a tener fiel. Nadie les va a atender en valenciano nunca. Prueba si funciona. Y a ellos les puedes comunicaciones en valenciano, todo valenciano, y después ya lo pones en. No te digo que no esté en castellano, ¿eh? pero no puede hacerlo el resto. Por ejemplo. Claro, Pero ah, nunca pensamos en ah, la ventaja competitiva que tenemos. Pero es como que nos da vergüenza decir que hablamos otro idioma. No pues lo tenemos. Además, es importante que, que analicéis lo que han hecho a las que ahora son grandes. Porque ya su ventaja diferenciadora hace eh, seis años, cinco o seis años, era que vendieron unos cacharritos y así. Cambiado. Unos cacharritos que conectaban al teléfono, igual que los datáfonos de cobrar, lo mismo. Y que vía ese cacharrito les llegaban las órdenes de pedido cuando el uso de Internet y demás no estaba extendido. Entonces, ellos vendían esos cacharritos a los comercios y para poder vender. De eso vivieron, crecieron y empezaron a mutar y pivotar cuando la tecnología fue avanzando. Pero se diferenciaron de eso en el que todo el mundo tenía que descolgar el teléfono para hacer un pedido y cuando la gente no estaba a gusto conforme con eso lo hacía vía internet y como los puntos de venta no tenían o un ordenador dedicado para eso, etcétera, etcétera, les introducía gratuitamente ese dispositivo. Ah, otro truco. No veo tu web, pero lo que veo. Quieto ahí. Me levanto, eh. Esto se supone que es acción, ¿no? Call to action. Sí. Y al de poner un enlace, enlace hacia afuera de tu web. No es, que, no es el botón de like que te hago, me hago fan y el botón de follow que yo me hago seguidor. Es el botón de click y me largo. O sea, me estás mandando que me de tu web. Habla del botón de comprar. Si sí, me equivoco, me botón de comprar. La mitad de pequeño. La mitad de pequeño, además. No, no, no. Esos botones de like, yo no quiero fans. Yo creo que cuando vendo, ya son fans. Sí, bueno, no, si, no. realmente se si podría hacer No solo no, a no, final, final del proceso de... Por ejemplo, tú... Llega un cliente a la combo y lo primero que le digo es de la cabecera quítame ya el pajarito y la f Es que ¿por qué ponemos todos un enlace hacia afuera de nuestra web? O sea, es como que si entráramos al Zara y nos dijera, espérate, vete un momento afuera, mango. ¿Perdona? Que acabo de entrar a tu tienda. Y lo pones en la cabecera. Bien grande, ahí. pam. Ah, Hazte seguidor. No tengo un seguidor. ¿Cuánta gente os lee en Facebook? ¿Cómo son las interacciones ahí? muchas Menos del 5% Entonces, de todos los fans. ¿Cuánto vendes? Es, es el dato que me importa a mí aquí. Si vendes mucho, de... ya luego harás todo lo que quieras en Facebook en Twitter. Eso pero también. Al menos, al menos ponme el botón de follow, pero no el de enlace hacia afuera. Ah, es que... Eso también lo verías, y es cierto lo que dice lo que dice Jesús, lo verías enseguida con un buen análisis de, de la analítica de visitas a tu web. Verías que estás perdiendo visitas hacia Facebook y hacia Twitter, cuando debería ser al revés. Debería ser de Facebook a Twitter hacia tu página. Y eso, esto es uno de los motivos. ¿vale? También el es que ahora... Otra cosa que Jesús siempre insiste en que tiene que tener alguna, algún efecto cuando pasa el ratón por encima. qué nunca hacéis no que tiene? cuando pasa el ratón sí, no pasea. No no, ah, no no no, no, pues se aprecia. no pasa nada, no nunca. Pasa nada. Y aquí le doy porque sale el dedito, pero si haces algún efecto incitas más Los a. Los botones que tengan a... over, por favor. Sí. Desarrolladores del mundo, acordaros de eso. Que luego mobile va muy es que bien. No hace nada, nada. Luego mobile va muy va bien, pero porque... no porque no hay over. <risa> pero por favor. Por eso, en eh, eh, mobile no uséis el over, por favor. Y la <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué, ¿Qué imagen tiene cada restaurante? Si yo soy un cliente de, de, de ese restaurante, solo por su logo quizás no lo identifico. ¿Cuáles son sus colores? ¿Cuál es su imagen? ¿Cuál es su estilo? Al final, tu página es un microsite de su producto. Por lo tanto, adaptalo a su estilo, a su lenguaje, a su forma de comunicar, etcétera, etcétera. Estoy metiendo cosas que no me tocan, pero bueno. ¿Me explico? Sí, aquí podemos sacar sí. muchas, muchas ¿No? cosas. Por ejemplo, cuando entras en una, en una te has ido realmente de, de Restit, aunque sí, pero has cambiado el logotipo, donde mucha gente está acostumbrada a ir ahí y volver a Restit, ¿verdad? Lo claro. tienes aquí y me ha costado un poco encontrarlo. Sí, en la usabilidad te metería un buen repaso. No, no, no a... Es que soy el de la aspiradora a la empresa. Habría mucho. Habría que meter la aspiradora bastante. Pero veis que, que ha cambiado completamente el diseño por uno diferente, parece que estoy fuera. Realmente no estoy fuera, estoy dentro de Restit, pero... Los pequeños, Está siempre podéis luchar por eh, diferenciación no, en no, muchas no cosas. Dominios, ah, sí. Valencia podéis aprovechar que es una ciudad bilingüe. Pero, pero rápidamente y, y me ha es que No lo disfrutáis. Ya salido, ¿no? Y luego otra, el color. Ah, siempre pensamos que el logotipo de la empresa es la marca de la empresa. Vale, Si sí, eso estaba muy bien cuando damos carpetitas, pegatinas y folletos y trípticos. ¿Cuántos haces aquí? Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu color corporativo? La web. Tu diseño es la web, no es el logotipo de la empresa. Entonces, entra en Totenat, por ejemplo. La tienda de Bellas Artes es que yo decía que era pequeñita, ¿vale? La competencia es de Barcelona y se llama Barnard y así hay unas cuantas. Todas tienen las típicas páginas con manchurrones de pintura, lo que digamos son para pintores, todas son iguales. Sin embargo, cuando entramos a Totenat. Si vemos la web cuando quiera él, a ver. Un, dos, tres. Ahí Estamos la. ahí usando el. La internet. web es simplemente amarillo. Amarillo chillón. Amarillo canario, amarillo, loro. Amarillo lo que quieras. Pero es amarilla. La gente sabe cuando compra aquí cuando compra en donde sea. Donde sea, son las demás. La mía es la amarilla. Me da igual que recuerden el logo. Me da igual que recuerden el nombre. Me da igual que recuerden tal. Pero saben que es la amarilla. Los envases, ¿cómo van? Envueltos en cinta amarilla. Todo es amarillo. Oh. Y no tienen que imprimirle el logotipo. Simplemente la cinta es amarilla cuando llega el paquete. Claro, mira, y ya está. Tienes que encontrar el cómo que la gente te recuerde. Ya sea por lo que sea. Si es la cajita que me ponen peladillas dentro. Yo qué sé, es que puedes hacer mil cosas. ¿Vale? Claro. Siempre hay algo. Mira, Aquí ejemplo, hay el ejemplo que dice Jesús se ve claramente. Esto porque el menú se ve responsive. No sé por qué se puede hacer responsive. Pero bueno. bueno, perdón. Esta es otra. Pero ves, el amarillo no está presente. Y la cabecera en el escritorio es así de grande amarilla. Y todo es amarillo y el logotipo pues tiene pues, eso, es un marquito de cuadro con el nombre, que luego pues el mejor o peor, pero el amarillo no se te olvida. Y donde todos los botones de compra, ta, todo amarillo, amarillo, amarillo, amarillo, chillón, simplemente para que recuerdes quiénes son los amarillos, punto. Eso es hacer branding. ¿Tú, Tú eres pequeñito, vale, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues tienes el logo, tienes la web, tienes la esta y ¿qué más tienes? La facilidad de compra, que las grandes parece que sí, que sí, que sí, a veces son tan grandes que van haciendo cosas y se les olvida el que todo sea fácil. Amazon no es fácil, por mucho que venda. Otro ejemplo en este caso muy parecido, pero también con algún matiz, que además me gustaría que me diera su opinión Jesús. Es SPC, que es una es una multinacional bueno, de, de productos electrónicos y demás. Pero esta, realmente, aunque es tienda, realmente es un magento, eh, no se ha hecho con la idea de vender. Con lo cual aquí posiblemente eh, Jesús le sacaría muchísimas pegas. Pero eh, es verdad, la página que tiene para vender es todavía es mucho fama, más sencilla y mucho más... Mucho más fea, por decirlo así, porque tiene mucho peor diseño y demás. Pero está mucho más preparada para la compra, aunque puedes comprar Cinco, minutos. Tenemos, Cinco minutos tenemos. Como veis, es también hacer imagen de marca, lo que dice, lo que dice Jesús. Pero esta gente, claro, es mucho más potente, sí que han decidido, por un lado, tener la tienda que ya les funcionaba y no tocar nada, y hacer aparte otra segunda tienda para potenciar su Una imagen, verdad. ¿de acuerdo. Como veis, otra vez, es lo que pasaba en Totenar Jugamos otra vez con siempre los mismos colores. Siempre el, el, el coletito este, si navegáis por la web, la veríais por todas partes. Imagen de marca. Claro, ¿Para no que buscar, que el recuerde tu marca y luego vuelva a comprar ahí cuando ha comprado. No eso. sería igual eso ya está. ¿La, ¿La última pregunta? Bueno, nos despedimos. Si he bien yo, si sí. ¿sí? ¿sí es abierta la, la plataforma. Uh -huh. no, debería. Hombre, no debería. No debería. Hombre, siempre te puedes encontrar que aunque sea abierta, alguien ha manipulado el código y entonces te va a costar tiempo. Pero siempre va a ser más fácil encontrar a alguien que entienda. No solo es que sea más fácil encontrar, es que, si, por ejemplo, si tú tienes un Magento y lo quieres llevar a otro, porque lo llevas conmigo y te has cansado de mí, por la razón que sea, no tiene más que buscar en Internet desarrolladores en Magento. Vas a encontrar una, empresas y programadores, freelance o como quieras, que se dedican a desarrollar en Magento. Eh, les costará más o menos, porque si yo eh, no he seguido las buenas prácticas y he tocado el core de Magento, que es lo que uh -huh. no se debe hacer jamás, a ese nuevo le va a costar mucho. Pero antes de costarle mucho, sí que va a ver el Magento y va a decir, espera, aquí han tocado el core, esto me va a costar me va a costar un trabajo extra. Evidentemente, siempre corremos el riesgo de trabajar con algún técnico malo, o, sea, o garulo, o que no sepa hacer las cosas como se deben de hacer, o que lo haga para, con idea de trabajar para él y ya está. Eso es riesgo siempre lo vamos a encontrar. Siempre es bueno confiar en, por eso pienso yo, que mejor que en freelance, en empresas ya establecidas, como las que estamos aquí, ya que estamos por pues, encima, como y AlfaTex Sistemas, que somos los que, los que trabajamos con esto, que, eh, que ya no vas a tener la responsabilidad de una persona, sino que hay un equipo me ha decir, que el equipo haga las cosas malas, que lo haga una única persona, un Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a Jesús y a Diego y esperemos que os haya servido de utilidad, si tenéis dudas y demás, y os ha dado no. en cualquier momento os podéis preguntar ahora. Gracias.